Llegó el momento No se arrepentirán Y la cata vaya adelante pero así nos dejó atrás Marcando el paso Ya estamos llegando Hermoso Estamos llegando arriba de fumarolas Nos vamos a matear Vaya hermoso Oh no hay video, para acá, con... ¡Oh, ¡Los me derrocanes! <risas> bicho! <tose> Vele, vele, vele. uh Eso. Oh, no veo no. nada. <risa> uh -uh. <risa> Uy, ay, <Uy>, qué mandente. <risa> El mar se sí como va. Bueno, bueno. Grande, cabro. Bueno, Bueno, bueno. <ríe> Dale, Felipe, bien, bueno, Andrés oh, la agua brutal, <ríe> despejaron, desmalezaron, qué hagan. uy, casi. ¡Woo! La nube, bro. ¡Wow! Todo bien, bien oh por qué me metí por aquí, por dónde es? esto es arena, échate para atrás, nota que el freno delantero arena y polvo ¡Uh! polvazo poco freno delantero Andrés. y el peso un poquito más echado para atrás creo que llega al mismo lugar ahí para la izquierda no, no, nos emocionamos. ¿Cómo hay cata? ¿Terecho? Sí, Sí, tenía una, una rama. Acá <ríe> es <Tenés una rama. ríe> la pata de cambio. Esa es una... <ríe> Ahí está. <ríe> Dale nomás. Bajo el Andrés. Adelante. <ríe> la cata representando a las niñas aquí en Patreon Crew. <risa> tu freno suena como camión Gracias, <risa> está muy rico el sendero mira lo pocinazos Ahí está eso. ¡Qué hermoso, weón. ¿Qué pasó? ¿Alguien siguió derecho? Acá los dos. ¿Te caíste para afuera? Sí, sí, los dos. Venía rápido y la pista como que. No, pero qué lata, <risa> weón. No, esta guati está como a ponerle un palo o algo, weón. Creo que tengo un apoyo acá. Oh, no. Uno, dos. Oh, muchas gracias. Hay caleta de palos, pum. ¿Cómo uno pone unos palos? Lo que sirva que se vea, no te metas para allá. Imposible equivocarse ahí. Sí. Sí. sí está, está ahí todo apaleado, pum. Bueno. Vamos, dejamos nuestros troncos atravesados para que no le pase a alguien más. todos oh, estos terrenos son alucinantes. Uh, uh. atento acá. Uh. Uh. <ríe> bueno. Atento acá. Uh. ¿Pasaba ahí? uh, uh, uh, es la misma persona? Ah, no, es la misma uh, Buena línea. Eso, Daniel. Uy, vale. ¿Está, ah. ¿Está bien? <ríe> <Ya>, Esquivaste <bueno. ríe> por poquito el tronco. Bien, Felipe. Uop. Bien. Bueno. No <laughs> Buena carta. <casa. risa> <risa> <Uy. risa> ¡Huap! Uy, ahí quedaste estoy ahí, estoy ahí, eh. Racing ahí. Tongelé, no, ¡No se cayó, no, ¡No se cayó, ¡No, no. se <risa> no <son no>. <risa> <risa> ¡Qué maestro! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, papá! Sí, ahí, ahí, ahí está Ahí sí, sí ¡Wow! ¡Qué maestro! ¡Wow! Tranquilo tú, Borja, ya la he visto turbia muchas veces hoy El brazo no ¿Estáis con poca fuerza en el brazo? Sí. Dale nomás, dale. Trial. Oh, no me calé. slipless oh. ¡Oh! La Belencita. ¿Estáis bien? <risa> ¡Cristóbal! ¡Qué grandes cabros sobrevivientes! Ya estamos llegando a las cabañas y estamos acá con el Feña. Buena. Bicho, <risa> si te gustó este video, eh, dale like. Cristóbal, si tiene algún amigo que le gustaría conocer las rutas que hicimos hoy día, compártelo. Sí, <risa> y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¿O no, Feña? Sí, nos vemos en el cerro. Oy, bueno. ¡Qué pasa, el porca! Vale. No lo quiero ni ver, weón. Bueno, acá viene. No, weón. Bueno, ¿Cuándo? Acá. acá, acá. Acá está el camino. Acá está el camino. Oh. oh, me salí feo, weón. Bueno.